Gracias, Avanti antes y Avanti siempre. Últimos días lindos vamos a disfrutarlos bueno dije días lindos pero 4 grados arriba de cero así que es día lindo parquecito cerca de casa ¿Sepas dónde estoy parado en este momento? ¿Te acordás de este video que hice? Soy Chelo. Rosario, Argentina. Pero en toda mi vida viví en tantos lugares que ya ni me acuerdo. Luca hizo varios goles en ese arco. Así se ve con un poquito de nieve. Para los que son nuevos en el canal y tienen todavía esa duda de Ay, voy a acostumbrar al frío, o mis hijos se van a acostumbrar al frío Los chicos son los que más se acostumbran, los que más se divierten, los que menos sienten nada El problema de acostumbrarnos al frío es solamente nuestro, está en nuestra cabeza Lo que sí para que sepas, ¿te acordás que te hice una actualización de cómo está el tema del COVID y el encierro y la cuarentena? Bueno, acá por provincia también cada uno toma sus decisiones. En Toronto recién esta semana hicieron una cuarentena obligatoria. Y acá se había pasado a la primera fase y ya pasamos a la segunda fase porque bajaron los casos muy abruptamente. Ah, y seguro como te diste cuenta, ya hay publicidades. ¿Qué quiere decir eso? Que como YouTube no paga sueldos, la única manera de que yo gane algunos centavos es que vos veas los comerciales. Así que tomate 5 o 10 segundos y mira el comercial. Gracias. Meses celebraba esto. Buenas, solamente para anunciar y agradecer que llegamos a los 300 suscriptores en YouTube desde que empezamos con Chelo en el montón Así que si todavía ya llegamos a los 500, la verdad estoy recontra re mil millones agradecido por, por que te suscribas, porque todavía sigas acá, que me aguantes, que veas eh, cómo es Canadá, eh, que te intereses por esto y cualquier cosa que te pueda aclarar de tus dudas sobre venir a Canadá dentro de, lo, de mi poca experiencia te voy a seguir ayudando así que te mando un saludo y sigo acá, soy Chelo y estoy en el montón, nos vemos y te quiero contar que seis meses después sigo con el mismo entusiasmo y con el mismo agradecimiento para vos que estás viendo, para vos que me estás aguantando y agradecido porque me hayas aceptado de ver los videos y de que haya entrado en tu vida así que como sabes no me canso de agradecer y esto sigue, todavía falta mucho, como siempre digo, avanti antes y avanti siempre, muchas gracias, en serio, nos vemos.